Últimísima pregunta, Rafael. Eh, las deudas europeas, que han crecido todas, todos los países han crecido a en sí. deuda, obviamente. Eh, ¿La política europea sobre la deuda va a cambiar o eh, vuelve, volverá a ser la uh, muy estricta eh, de antes de la pandemia? A ver, eso es precisamente lo que está en debate eh, ahora mismo. Eh, aquí hay posiciones eh, encontradas. Por un lado tenemos a Alemania, a algunos países eh, en lo que El se norte. conoce como sí, la, los países los frugales, ¿no? Holanda, Austria, eh, Finlandia, eh, algunos otros países, ¿no? Que básicamente lo que quieren es una vuelta a las reglas que teníamos eh, antes de del COVID. Eh, recuerdo que aquí los dos números de referencia es un déficit de, de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB y un nivel de deuda eh, que, de, de deuda pública que no supere el 60%. Obviamente, el promedio de la eurozona eh, está prácticamente 40 puntos por encima de ese, de ese, de ese 60%. Y, y aquí, bueno, pues, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se puedan aplicar las, las reglas pues se puede hacer de varias de, de varias maneras ¿no? eh, eh, una eh, que es eh, bastante razonable ¿no? que es la que ha propuesto o ha surgido no eh, de, dentro de este debate no por parte del, del mecanismo europeo de estabilidad, del, del SM que, que, que lo que viene a decir es, bueno, pues si los eh, tipos de interés eh, llevamos ya un par de décadas que eh, están persistentemente más bajo el de lo que teníamos cuando se fijaron las reglas de, de Maastricht, parece que tiene sentido que para un nivel de, de déficit, de un techo de déficit público de referencia, al 3%, pues con estos tipos de interés más bajos le corresponde un nivel de deuda en el entorno del 100%, que es lo que tenemos sí. ahora, y ese debería ser el, el, el, el nivel de deuda de referencia, no que los países estén eh, por debajo de ese nivel de, de deuda eh, pública. Lo que, en cualquier caso, va a obligar a que países como Grecia, Portugal, Italia y también España y Francia, de alguna manera, bueno, que ya está ahí, pues que tengamos que hacer ese esfuerzo por, por bajar a medio y largo plazo el, el nivel de deuda sí. pública por debajo de ese nivel. Y el otro que es, eh, utilicemos el sigamos utilizando el nivel de, de, de referencia del 60%, pero a muy largo plazo, a un largo plazo tan tan lejano que que a, que a medio plazo, durante la próxima década, el esfuerzo que tengamos que hacer en términos de reducción de deuda sea similar al que tuviéramos que hacer con, con una deuda de referencia del, del, del 100%. Yo creo que al final eh, aquí lo importante es que eh, se imponga el, el pragmatismo, que tengamos claro que tenemos que volver a las... ...a las reglas porque tenemos que restablecer los colchones que, que necesitamos... ...ese margen de maniobra de política fiscal para, para, para la siguiente crisis económica... ...que no sabremos cuándo cuando vendrá. Y porque hemos visto ¿no? que, que gracias a la existencia de, de estas reglas... ...y a, a que bueno pues eh, eh, Europa en su conjunto estaba en una posición fiscal relativamente favorable... ...pues hemos podido poner en marcha programas, unas políticas fiscales muy ambiciosas durante la, la, la pandemia... ...incluso en países eh, que ya partían con un nivel de déficit de deuda pública más elevado como, como, como España... ...y hemos podido poner en, en marcha no solo esas políticas nacionales de carácter contracíclico... ...sino también unas políticas europeas, como han sido estos fondos europeos Next Generation EU que ya se han empezado a financiar con bonos europeos para los cuales hay mucho apetito, unas primas de riesgo hoy por hoy muy, muy bajas. Eh, y unas condiciones de, de financiación, no olvidemos eh, que en España los tipos de interés eh, de las nuevas emisiones de deuda pública están muy por debajo de, de los de Estados Unidos. ¿no? Eh, bueno, pues aprovechemos ¿no? estas condiciones favorables para... para Mejorar nuestro crecimiento potencial sin olvidarnos de que las reglas fiscales, de que esa estabilidad presupuestaria, de que esa consolidación fiscal es, eh, es importante porque es la que nos ha permitido eh, en estos momentos poder aplicar estas políticas claro. fiscales eh, expansivas. no eh, Un margen de maniobra que es el que diferencia, no el que ha permitido que, que en Europa la pandemia pues haya tenido un impacto menor y, y, y hayamos tenido una recuperación más rápida. Antes me hablabas del caso de América Latina. Esa peor gestión de la crisis en parte tiene mucho que ver con el hecho claro. de que no han podido disponer de estos instrumentos de política fiscal.